El USCIS amplía flexibilidades para responder a peticiones de la agencia. Debido a la crisis del coronavirus y a los ajustes de presupuesto de los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, la agencia brinda flexibilidad a los procesos abiertos de solicitudes de visa, tarjetas verde y ciudadanía estadounidense que requieran respaldar su solicitud con más evidencias o documentos. El USCIS normalizó operaciones el 4 de junio, pero con la pandemia, el ritmo de trabajo de la agencia se ha visto afectado y es por eso que han dado una nueva flexibilidad en el tiempo de entrega de documentos para responder sus solicitudes. Esta flexibilidad busca minimizar las consecuencias para aquellos que buscan obtener beneficios de inmigración durante este tiempo. Las peticiones del USCIS que cubren una flexibilidad amplia brindan a los inmigrantes la oportunidad de intervenir si sus peticiones están incompletas o contienen errores antes de tomar una decisión final sobre sus casos, dado que una petición podría ser denegada y en ciertos casos proceder directamente a la deportación. En respuesta a la pandemia del COVID-19, se han ampliado las flexibilidades para ayudar a los solicitantes y peticionarios que responden a ciertas solicitudes de evidencia, continuaciones de solicitud de evidencia N14, notificaciones de intención de denegación, notificaciones de intención de revocación, notificaciones de intención de rescindir y notificaciones de intención de cancelar centros de inversión regional, peticiones de audiencia sobre una decisión en los procedimientos de naturalización bajo la sección 336 de INA, requisitos de fecha de presentación del formulario I29OB, notificación de apelación o moción, fecha límite de respuesta. El USCIS considerará una respuesta a una petición o notificación indicada anteriormente que sea recibida dentro de los 60 días de calendario después de la fecha de respuesta establecida en la petición o notificación antes de tomar cualquier acción.